Viral. Yo no sé cómo. No, porque hasta yo lo subí. No, yo quiero saber. Vamos vamos a hablar escucha, de ese no, tema. Escucha, no, hasta no, yo no, quiero escúchame. saber muchas cosas. Yo digo lo positivo de cada quien. Lo negativo. Y vamos a poner a la gente opinando mm, también. Escúchame. Pero cosas así. Es mejor que usted diga la verdad. No, mire, está pasando. Se nos han salido de la mano algunos errores. Sí. Y, ya, y ya. ¿Cómo tú lo habías tomado? Si tú lo leas así. Más chile. Tranquilo, Tranquilo, ¿no? Tranquilo, no, no, están trabajando. Están mira, trabajando. Se ha tardado un proyecto, que están tirando un alambrado, y eso se ha tardado, por eso eh, eh, se está yendo un poco la luz, pero ya estamos trabajando para resolver que no se vaya, porque el pueblo dominicano no puede estar sin luz. Y, y eso es tan difícil. Lo malos son los re, re, relacionistas públicos de, de Norte que lo dejan hablar. Mira, hablando de <risa> Hablando de ese, fuera la luz. Pero tenemos planta. Tenemos planta, no lo he no dicho. ¿Eh? No eh. no el gerente de, de Norte, críticas para él, tras, tras asegurar que no hay apagones. Desde el final de la tarde, el miércoles 9 de noviembre, las redes sociales... ¿Sí? Martes 9, ¿Ale? quiero corregir, sí. ¿Eh? Martes 9, sí, ayer. Martes 9, Entonces, sí. usted me está poniendo aquí otra cosa. Martes 9 de noviembre, las redes sociales han estallado contra el gerente general de la empresa distribuidora de, de electricidad, Edenorte, Andrés Cueto, quien declaró que el fin de los apagones llegó el 16 de agosto. El 16 de agosto del 2020. En unas declaraciones ofrecidas aquí a Telenor, sí. ahí pues. El periodo, nuestro periodista Arimel de La Antigua pues, se encontró con él y le preguntó sobre las cuestiones ¿verdad? de la energía eléctrica. El funcionario dijo que puede haber interrupciones del suministro eléctrico en diversas zonas del país por averías, mantenimientos e interconexiones. Estas declaraciones, como estamos viendo ahí, han generado una oleada de críticas en las redes sociales, convirtiéndose entre desde ayer y hoy, pues en un tema de tendencia a nivel nacional. Vamos a escuchar clarito. ...lo que este señor Andrés Cueto, gerente general de Ede Norte, dice... ...cuando se le preguntó, ¿cuándo iban a acabar los apagones en la República Dominicana? Hay apagones en el Líbano... y el... ¿Cuándo llegará el fin de los apagones a la República Dominicana? Llegó el 16 de agosto de 2020, la República Dominicana no hay apagones... ...la República Dominicana no hay apagones... ...hay apagones en China, hay apagones en España...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 Yo quiero, yo quiero saber a qué no aquel, aquel, aquel le llamo Apagones. No, Porque no. él dice que no hay Apagones, que son averías. Entonces, a qué le llamo Apagones. Pero el malo es el, que, el asesor de sí. comunicación desde Norte, sabiendo que la gente, hasta el que no sabe de letra, hasta el que no ve, cuando hablan de, de Norte, de una vez eso es como. No No le da a cualquiera. No, eso, yo, eso tiene que ver con partido ni con nada. El que le hablan desde de Norte. Me... Esto igual que el tema de la basura. Uh, el que le dar la basura. Uh. El que no defienda lo indefendible. Lamentablemente. Me da una menta, me la ponen allá y la equipo. por favor. El de la menta, que lo veo regando menta y aquí no. Claro. Ya no hay, no está bien. Si tuviera Camila aquí, una menta no... Lo, lo, ¿Cómo es? La cosa que le trae. Pasteles y de todo. <risa> pues así señores no que debe Andrés Cueto debe primero asesorarse bien antes de emitir un juicio así de que no hay que, que lo apagó le dijo ese señor se acaban el 16 de agosto de 2020 de agosto. son cosas que dan pique claro sabiendo que aquí que se acabaron entonces, ¿qué es lo que hay? Que se, él dice que se acabaron los apagones en 16 de agosto, pero él reconoció, él reconoció en estos meses, señores, nosotros estábamos en una situación en los primeros meses de agosto. Sí, porque, porque estaban además, trabajando, se han pero son apagones. apagones. Sí, y él reconoció, y él dijo, los apagones se van a acabar pronto en San Francisco de Macorís. Y el presidente de la república reconoció que había apagones nosotros tuvimos un problema de energía eléctrica de suministro de energía eléctrica a nivel nacional que se ha resuelto que se ha corregido eso es cierto hay que reconocerlo pero no nos diga que los apagones se acabaron el 16 de agosto de 2020 papo no me diga eso bárbaro no. y mira y mira lo digo yo mira te lo digo responsablemente porque eh, yo he tenido coraje con el EdeNorte, pero cuando, también cuando EdeNorte ha mejorado el servicio y la facturación y todo eso, hay que reconocerse. Cuando EdeNorte lo, lo hace bien, se le reconoce. Pero ahora, Andrés Cueto, por favor. No, pero yo digo, bueno, eso es otro, es otro tema. Porque eso es, eso es según diferente, según el barrio, eso es un, es un lío. Entonces, para alguno le llega cara de... No, no, no, no. De, de Andrés de, Cueto... Sí. Debió corregirse si ahí y decir si se está mejorando. Los apagones. Está están eliminando los apagones. No que desaparecieran. No, no decir que desaparecieran. Amable, tenemos un cumpleaños por ahí. Ah, ok. Bueno, sí, a, la, no, a, la, ustedes, a ver, no van al cumpleaños. Voy a felicitar a alguien. <risa> <risa> no, a ver si la gente nos llama, 809-725-0505 sí. y que. Pues se desahoga aquí contra este hombre. <risa> se la gente que opine. Que opine, sí. A ver si, sí, si, si por su zona se le ha se, ido la luz. Realmente desde 16 de agosto de 2020 no se va la luz por allá. Sí, a <risa> ver, la, la gente de los rieles, eh. Sí. <risa> 809-725-0505. Se va la luz en su casa. Diga sector. Un debate, eso. Claro, y el barrio okay. que se va la luz. Yo tengo mucho que en mi casa no muchos par de semanas que no va a la luz porque era muy consecuente ¿no? los apagones sí. y hubo quema de neumáticos y todo yes. eso y, y, a, a, y yo me encuentro a veces tan raro que se lleva el teléfono la luz? Me la, pero la después chequenlo. llega a los cinco minutos a los cinco, tres minutos buenas claro, tardes buenas pues. bueno, muchachos y ustedes sí. saludos estamos bien oye me saca mi tigre de la camisa y que no sabe lo que está hablando <risa> oh hey, si hey, no hey. me voy no, pero yo ve para acá. No lo veo el programa. No, pero diga, dígame, dígame, jefe. No, no me lo maltrate. Dígame. Ven para acá, dale. <risa> sí. ¿Eh? No son los amigos de Villalona. Gracias a Dios. Y no fue un cobrador como el otro día. un que, que Ahora llamó un enemigo de. Señores, no, no, Villalona. No, no. La suerte es que Villalona ya está curado ya. Nosotros estamos curados y aquí oye aquí. 809-725-0505. La crítica de Villalona no le ha dolido a la gente. Oye, 09725, 725 ¿se va la luz? ¿Sí o no? No, pero que la gente no se puede sentir mal, por una crítica. Yo voy a de y pago la luz normal, con toda la... Villanueva no se roba la luz, para lo que están llamando ahí. Tengan cuenta. No le engancha, dios. Ah, Dios, que no le engancha con un palito. Tú ni sabes de eso. No, no, yo pago... A las seis. Yo voy a Vegas para el UE, qué ¿Cómo estás, muchachones, ahí en la oficina? Lo veía en el bloque antes. Sí, el Dios está llegando barato, parece que él se engancha. No, oye, pero, no, pero 1500 pesos barato. 1500 pesos baratos ¿no en el centro de la ciudad. No, pero que él, no, con un palo, cuando él llega. ¡Fuá! Él <risa> está compuesto con el guachimán. Entrando la guagua <risa> allá, la agua, y está así, guaguas. Y no, por la no. mañana. Yo una vez, no, yo ¿sabes que a, ¿no? todo, a todo tiempo llega el hombre. y una vez cuando me casé. Eh, estaban precariedades <risa> los cheles no aparecían por parte Oye, entonces uno pero yo para no levantarme a las 7 de la mañana de conectarla mejor dije no vamos a caer sin luz <risa> <risa> y a ponerla porque tú cogiendo el sueñito el frito y recién casado si sí. tú levantarte <risa> regó si te mate eh, eh. una vez me dio un corrientazo que, que la pasé el día así fue digo no, señora, hay que bajarle un poquito más a, a lo que es los apagones. No, que no, la gente no se. O sea, en ese sentido, la gente no puede estar eh, haciendo fraude con energía eléctrica y después quejándose porque lo hacen, ¿eh? Lo hacen. Es así. Pero esta declaración de Andrés Cueto, no, Andrés Cueto, usted puso un huevo, dígalo así, responsablemente. Y no es la primera <risa> vez, este hombre siempre tendencia cada vez que habla. <risa> ¿Es que, claro. Eh, cada, óyame, ahí, ahí, a nivel ahí, nacional, Andrés Cueto no es la primera vez que él habla y después, mira, a, a, hablando de. Di, dijo di que, que ya los lo compañeritos de la base estaban nombrados en el de oye. Eso lo dijo él y le cayeron encima. A eh, ver oh, si, Hay una llamada, buenas. Sí, buenas. Adelante. Bueno, desde aquí de Samaná. Adelante, ese, Samaná. Ese está como el de la DGC. ¿Qué? Que dice que no hay tapones. ¿En qué país que ellos viven? No, yo... Que no hay apagones. Ah, dice que, que en qué país que vive André. Que André no, él decía. dice que vive aquí en Dominicano. No sé que... dónde que vive, compañero, porque <risa> yo no entiendo. Que no hay apagones aquí de, no, pero... de, de 16. No, mira, mira, mira. Y sí, que nuestro amigo Néstor salió por un momento, así que no pasa nada. Él, él está aquí con nosotros en un momento. Mira, ¿qué compara? En nuestra situación de que no hay luz, de que no se va la luz, sí. con lo que está pasando en Inglaterra, o sea, en el Reino Unido, en China, en Estados Unidos, en Puerto Rico, donde según él se, se, se está yendo la luz, o sea, que hay corte energético. ¿Qué puede ser verdad, de cierto modo? Sí, porque recordemos que estamos en una crisis por una pandemia, ¿eh? Y eso afecta a todo y eso es cierto. Pero, Andrés Cueto, no me comparen lo que están pasando en esos países con lo que hemos pasado aquí desde ¿Desde cuándo? ¿Desde el de otro Trujillo? Pero él lo dijo como un cojonado también eso. <risa> <risa> no lo dijo como muy feliz, ¿no? <risa> sí, porque él dijo